Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre y suscríbete ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El director técnico de Juventus, Massimiliano Alegri, aseguró que Juan Guillermo Cuadrado estaría a unos 10 días de regresar a las canchas. Alegri también afirmó que el lunes Cristiano Ronaldo tendrá varias pruebas para saber si puede llegar en pleno para el partido de cuartos de final de Champions League. En diálogo con el bar de Caracol Radio, el jugador del Junior de Barranquilla y la Selección Colombia, Luis Díaz, dijo que ya hay un preacuerdo entre el Junior y Cardiff City para que él llegue al fútbol de Inglaterra. Santiago Sánchez, uno de los hinchas de Millonarios que insultaron a una seguidora de Santa Fe, afirmó que se comunicó con ella para disculparse. Aquí está el audio. Este, este audio es para confirmar que yo, Santiago, ya hablé con Liliana Herrera, mujer la cual ofendí anoche en el estadio El Campín. Eh, al momento de hablar con ella eh, le comenté que fue por rabia que me dejé llevar ya que ella tenía todo el derecho de estar ahí alentando a su equipo como cualquier otra persona y también pedir disculpas públicamente para las mujeres o cualquier otra persona que se haya ofendido con con este acto mío el cual no fue el debido y pues pedir estas disculpas públicas. Egan Bernal llegó caminando y con su bicicleta al hombro a la meta de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña. El colombiano tuvo problemas mecánicos en los últimos kilómetros y debió caminar hasta el final. Esto fue todo por ahora, no olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la caja de descripción.